Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a este primer video en el año 2020 Ein frohes neues Jahr 2020 an euch Un feliz año 2020 a todos ustedes, les deseo lo mejor, que sea un año de muchos éxitos Vamos a partir este año con un primer video muy práctico Un video donde revisaremos 20 verbos de los más frecuentes en la lengua alemana Los kids! Si es tu primera vez en el canal Tonabelira, te doy la bienvenida, mi nombre es Daria Rose. En este canal nos enfocamos en aprender un idioma, paso a paso. Si estás en el proceso de iniciar el aprendizaje de otra lengua, por ejemplo, de la lengua alemana, suscríbete a este canal, no se te olvide hacer un clic a esta campanita ahí abajo para que te llegue el aviso de los últimos videos. Este video va a ser muy práctico. Quiero repasar 20 verbos de los más frecuentes en la lengua alemana y ¿por qué es tan bueno aprender ese vocabulario que tiene mucha frecuencia? Quizás ya es lógico para ti si tienes la oportunidad de necesitar una palabra una y otra vez en diferentes contextos Vas a repetir más veces, por lo tanto, esa palabra se te va a quedar más rápido en tu memoria y eso es lo que queremos cuando aprendemos una nueva lengua. Por lo tanto, es muy útil enfocarse en vocabulario frecuente. Esto mismo vamos a hacer ahora y vamos a repasar 20 verbos muy frecuentes. Entendiendo siempre su forma cruda, su infinitivo, y luego vamos a ver una frase de ejemplo para que te puedas aprender una frase y también para que veas ciertos contextos donde se aplica este verbo. Vamos a ello. Primer verbo, muy frecuente quizás, también te lo pudiste imaginar ya, el verbo ser y estar. En alemán está representado por el verbo sein, sein. Zum Beispiel, er ist sehr nett. Er es sehr nett. Él er es muy amable. Ella er es sehr nett. Segundo verbo muy frecuente, el verbo haben. Haben, tener. Zum Beispiel, wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Tenemos hambre. Wir haben Hunger. Tercer verbo, el verbo sagen. Sagen, decir. Zum Beispiel, was sagt sie? Was sagt sie? ¿Qué dice ella? ¿Was sagt sie? Cuarto verbo, el verbo MACHEN, MACHEN, HACER. Zum Beispiel, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Esto no lo voy a hacer o esto no lo haré. Das mache ich nicht. Quinto verbo, muy frecuente, el verbo kommen. venir, Kommen Zum Beispiel, ¿Wann kommst du? ¿Wann kommst du? ¿Cuándo vienes? WANN KOMMST DU? Sexto verbo muy frecuente, el verbo wohnen, wohnen, vivir o residir en cierto lugar Zum Beispiel Wo wohnst du? Wo wohnst du? Dónde vives? Dónde resides? Wo wohnst du? El verbo HEISEN heißen, llamarse Zum Beispiel WIE estás WIE heißt das? ¿Cómo se llama esto? ¿Wie heißt dice el verbo arbeiten, ARBEITEN Trabajar, Zum Beispiel, ¿Hasta qué hora trabajas hoy día? ¿Hasta qué hora trabajas hoy día? ¿Hasta qué hora trabajas hoy día? Ich lerne jeden Tag zwei Stunden Deutsch. Ich lerne jeden Tag zwei Stunden Deutsch. Todos los días aprendo dos horas de alemán. O oh, yo aprendo alemán por dos horas todos los días. Ich lerne jeden Tag zwei Stunden Deutsch. El verbo schreiben. Schreiben. Escribir. Schreiben. Zum Beispiel Ich schreibe dir. Ich schreibe dir. Yo te escribo. Ich schreibe dir el verbo kaufen, kaufen, comprar, kaufen. Zum Beispiel, das kaufe ich, das kaufe ich. Esto lo compro, das kaufe ich. Fahren, fahren, conducir, fahren. Zum Beispiel, wir fahren in die Stadt, wir fahren in die Stadt. Vamos al centro o manejamos al centro. Wir fahren in die Stadt. Leben, leben, vivir, leben. Zum Beispiel, lebt ihr zusammen? Lebt ihr zusammen? Viven juntos? O ustedes viven juntos? O en Español, vosotros vivís juntos? Lebt ihr zusammen? Gehen, gehen. Zum Beispiel, wir gehen jetzt nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause. Ahora vamos a la casa. Wir gehen jetzt nach Hause. Sehen, sehen, ver. Zum Beispiel, siehst du das? Siehst du das? Lo ves o oh, ves esto? Siehst du das? Essen, essen, comer, muy importante. Zum Beispiel, ich esse gerne Pizza. Ich esse gerne Pizza. Me gusta comer Pizza. Ich esse gerne Pizza. Treffen, treffen, juntarse, treffen. Zum Beispiel Wir treffen uns um 18 Uhr. Wir treffen uns um 18 Uhr. Nos juntamos a las 6 horas, o a las 18 horas. Wir treffen uns um 18 Uhr. Wollen, wollen, querer, wollen. Esto es un verbo modal eso significa que siempre va acompañado de un segundo verbo. Vamos a ver un ejemplo, zum Beispiel ich will, das nicht machen. ich will das nicht machen. No quiero hacer esto. Ich will das nicht machen. Aquí tenemos el verbo conjugado, que es wollen, la segunda posición. Y el otro verbo que necesitamos se utiliza en infinitivo y está al final de la frase. Ich will das nicht machen. Liegen. Liegen. Estar acostado o estar ubicado? Zum Beispiel, Berlin liegt im Norden von Deutschland. Berlin liegt im Norden von Deutschland. Berlin está ubicado en el norte de Alemania. Berlin liegt im Norden von Deutschland. Nehmen. Nehmen. Toma, tomar algo. Zum Beispiel, ich nehme den Bus. Ich nehme den bus. Yo tomo el bus. Ich nehme den bus. Con esto terminamos el primer video, un video práctico y un video donde también quiero dejar claro o quiero dejar el mensaje de que es muy útil enfocarse en vocabulario frecuente cuando aprendes una nueva lengua porque esto te va a permitir tener mucha repetición de las palabras que estás estudiando, que estás aprendiendo muchos contextos y muchas situaciones donde lo puedes aplicar y eso aumenta la probabilidad y aumenta también tu sensación de logro porque lo vas a reconocer en ciertos contextos, lo vas a necesitar muchas veces, entonces hace que tu proceso de memorizar ya esté ayudado de forma natural, entonces el tip acá es enfócate en, en el aprendizaje de vocabulario frecuente aprendete una frase de ejemplo y con eso vas a acelerar tu proceso de adquisición de nuevo vocabulario. Si te gustó este vídeo y espero que te sea de mucha utilidad, dale un Mac y yo me alegro mucho vernos en el siguiente vídeo. ¡Beso zum